Hola, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de mini tutoriales creados por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión queremos presentarles una pequeña guía que esperamos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Y bien, pues resulta que en muchas ocasiones recibimos llamadas telefónicas en nuestra casa o en nuestro número celular eh, provenientes de números completamente desconocidos y pues queremos investigar la procedencia de dicha llamada eh, bueno pues es como en muchas ocasiones son bancos o ofertas de tiendas y en muchas otras ocasiones son llamadas de extorsión pues más vale investigar el número para saber eh, cómo reaccionaremos la siguiente ocasión que recibamos una llamada proveniente de ahí eh, pues ya sea porque si es distorsión sería viable eh, denunciarlo pero bueno vamos rápidamente abrimos nuestro navegador y entramos a www.quienhabla.mx y como verán es una página con una interfaz muy sencilla y es muy muy fácil de utilizar simplemente en este recuadro ponemos algún número que querramos localizar yo ahorita no lo voy a hacer pero les voy a mostrar eh, cuál es la información que aparece si bien aquí eh, encontramos un listado de algunos números que han sido buscados recientemente aquí nos dice hace cuánto fue buscado la cantidad de veces que ha sido buscado y entonces vamos vamos a escoger uno al azar digamos este y ahí está nos aparece toda la información de este número, por ejemplo la compañía, si es teléfono fijo o celular, la ciudad, cuántas veces ha sido buscado en la página, el estado y etc. ¿no? También nos aparecen los comentarios de las personas y esto nos ayudará mucho para, pues, para conocer un poco más de este número. Eh, tiene aquí un pequeño... Pequeño formulario donde nosotros mismos podemos aquí agregar un comentario, miren por ejemplo este dice que son llamadas de extorsión y el otro dice que son llamadas para ofrecer servicios de movistar, así es que bueno miren está incluso está el mapita, me imagino que es no es exactamente pero es muy aproximado el lugar desde donde se realizó la llamada Otra de las páginas se llama telox.mx y la dirección pues es muy fácil www.telox.mx y al igual que la anterior página pues simplemente introducimos el número que queremos buscar y aquí abajo aparecerán los comentarios también de las personas, todo lo que se tenga que decir sobre ese número que, acaba, que acabamos de buscar. También tiene la opción de que inicie sesión, ya sea con tu cuenta de Facebook, con Google o algo así. Y pues también para que puedas dejar tu comentario acerca de algún número en específico. ¿no? Vamos a poner un número porque aquí no hay ejemplos. Y a ver qué nos da la búsqueda. Bueno, como verán la búsqueda de este número nos lleva a una página de resultados y aquí al igual que la página anterior también nos muestra el mapa desde donde fue realizada la llamada y los datos del número del cual fue realizado ¿no? eh, como verán en este caso este número no tiene ningún reporte pero si ustedes han recibido llamadas persistentemente convendría también que apoyaran a la página y a las demás personas dejando aquí sus comentarios con respecto a este número. Además tiene la opción de que te da una serie, un listado de muchos otros eh, números telefónicos que han sido buscados en la misma página. Así es que, bueno ya lo saben, la próxima vez que reciban una llamada de un número desconocido pueden Buscar referencias acerca del mismo desde telux.mx o desde quienhabla.mx Eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta luego